Muy buenos días, gracias a Dios por este primer día de la semana laboral del mes de julio 2 de julio, bienvenidos a todos los julios en su mes Aquí estamos, gracias a, en nombre de todo el equipo de mañana A todos ustedes que hacen posible este contacto con las actualidades locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega estaremos llevando y compartiendo todas las incidencias, los comentarios y las entrevistas necesarias en este quehacer diario. Gracias a Telenor que nos empalma con toda la provincia del Nordeste a través del Canal 10, desde la Hermana Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná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 con usted el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que las condiciones van a seguir calurosa, pocas incidencias de lluvia debido a, al paso del polvillo del Sahara por nuestra región y, poco, y poca humedad en lo que es el sistema eh, de la estratosfera en nuestra geografía nacional. El polvillo del Sahara que está arrastrando cerca de 103 microgramos por metro cúbico va a producir más calor, muy parecido al calor de ayer. La sensación térmica se va a sentir por encima de los 36 grados. Hay una onda tropical que está surcando la parte suroeste en el mar Caribe, pero debido a la poca humedad, esta incide muy, muy poco en las posibilidades de ocurrencia de aguacero. Ya para el martes se estará arrastrando una onda tropical entre Puerto Rico en la zona este y algo más de humedad con poca presencia ya a partir del miércoles de polvillo y esto puede producir entonces aguaceros. Las temperaturas van a seguir calurosas. Se recomienda a la población ingerir muchos líquidos, vestir ropas ligeras libremente colores claros y también no exponerse. Aunque usted vea la bóveda espacial así media gris y el sol opaco, los rayos ultravioletas siguen trabajando. Hay mucha radiación de sol, no se exponga de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Ingiera mucho líquido porque las condiciones van a ser bien calurosas en el día de hoy. Estas son las condiciones del tiempo... ...que nos estarán rigiendo durante todo el día... ...de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Bueno, eh, últimamente San Francisco de Macorís... Eh, ...ha sido noticia nuevamente... ...por el cambio del director eh, regional nordeste... ...desde la Policía Nacional, Suardí... ...un hombre que venía haciendo un buen trabajo... ...aquí en San Francisco de Macorís... ...con los operativos que él eh, eh, montaba y ejercía... Y también su presencia en diferentes puntos de trabajo. Ha sido sustituido por Orinson Olivense Minaya, otro general que anteriormente había estado aquí. Vamos a ver, vamos a escuchar eh, esta incidencia. Decimos un saludo muy especial de parte del director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldri Bautista Monto, quien hace extensivo esto para todos. Bueno. Ahí tenemos eh, el cambio de, la, de lo que es el director Suardí por eh, Orinson Olivense Minaya. Señores, y el general Suardí, como ustedes saben, había, ha estado, había estado haciendo un buen trabajo. Eh, se sentía la presencia de, de la policía en los diferentes sectores. También eh, se podía presenciar eh, en algunas actividades eh, que se hacían en barrios y zonas específicas que era necesario hacer, si el general Suardí siempre estaba presente. No sé por qué lo cambian. Estando funcionando, sinceramente no sé por qué lo cambian y en tan poco tiempo. Pero antes de continuar este análisis, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Francis, muy buenos días. Buenos días, días. Fulvio. Buenos ¿Nos días. cambiaron a Suardí, Francis? Bueno, cuando vamos viendo efectividad, a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayuda a desenvolver en él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 Yeah. que con tu plan SMILE, todo lo puedes.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 Supermercado por venir, la costumbre de vender barato.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 We'll Supermercado Almanzar y Nestlé. Inicia el verano cantente con ofertas refrescantes. Gran festival de productos Nestlé y Supermercado Almanzar. 20% de descuentos en cereales Fisne y Nesquik Por la compra de leche nido fortificada de 800 gramos, gratis, una granola Fisne, miel. Bebida nutritiva, impulso 2x1. Descuentos y ofertas en sopas Maggi. Sazón completo. Maggi gallinita y todos los productos Maggi. Supermercado Mercado Almanzar y Nestlé, Refrescándote el verano con este Festival de Ofertas y Precios bajos. Gracias por estar con nosotros en De Mañana y como les habíamos Dicho El General Sualdi El Director Regional Nordeste de la Policía Nacional Ha sido sustituido por el general Orinson Olivense Minaya. Escuchemos y, ve, y veamos la reproducción que nos tiene producción. Decimos un saludo muy especial de parte del director general de la Policía Nacional, Mayor General Ney May Aldrin Bautista Almonte, quien hace extensivo esto para todos los habitantes de la región noreste. Y en esta ocasión, por instrucciones de él, estamos posesionando como nuevo director regional noreste con asiento en esta importante provincia Duarte, municipio de San Francisco de Macorís, la ciudad de Haya, al general de brigada licenciado Horizon Olivense Minaya, quien viene desde la Dirección Regional Norte con asiento en Puerto Plata, y sustituye en esta función al general de brigada Ludin Miguel Suárez Correa, quien durante unos cuantos meses ha estado con ustedes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 Mayor General de Andrés Bautista Almonte. Hacemos de conocimiento de este cambio y esperamos que sea de beneficio para la seguridad ciudadana. Comandante Azualdín, éxito en las nuevas funciones que usted va a realizar en Santo Domingo. Y a usted, Comandante Aldiviencio sabemos que lo hace bien porque es una persona que se entrega y que trabaja en coordinación con los representantes de los diferentes sectores. Sí, muy buena tarde, uh, señor, su director.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 evangélica, la iglesia católica, así como también a los líderes comunitarios, eh, la asociación de motoconcho, eh, los miembros de la prensa y al personal policial, eh, comandantes departamentales, su director regional, eh, supervisores zonales, comandantes de destacamento y las, los patrulleros, nos sentimos altamente agradecidos.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 eh, este, con asiento en, en vivienda, daremos eh, la orden a todo el sentido general y sepan que tienen a su disposición eh, un general de la Policía Nacional para el bien de la sociedad y para el bien de la República Dominicana. Muchas gracias. El director general de la Policía, el general de brigada, David Luis Sánchez, en representación del señor director general de la policía, el mayor general ingeniero Ney, Ney andrí Bautista Almonte. Buenas tardes a mi amigo y hermano Leo eh, Sualdí, San, eh, Sualdí, a los comandantes del departamento, a su director, a los supervisores, a los comunitarios, a mi querido amigo y hermano, al pastor David Fil, a mi querida madre adoptiva que anda por ahí, a doña Odilín Morel a, venga, venga, venga, por a acá. los comunitarios, a, la, a los hermanos de la prensa. Me gustó eh, lo que dijo el amigo, que no estaba de acuerdo con el movimiento. Es decir, eso que significa que Luis ha hecho un gran trabajo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ha hecho un gran sí, trabajo aquí eh, a nivel social, a nivel comunitario, a nivel de seguridad ciudadana. Eso es un compromiso venga, para mí, mantener y superar.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 que estuvieron trabajando con Suardí, que vamos a aplicar el mismo trabajo, el mismo equipo. Yo no ando, ando, yo no ando con grupo, para mí somos todos policías, que es lo más importante. Y es una temática y un trabajo normativo de la Policía Nacional a nivel mundial, una policía humanística y de proximidad. Y nosotros la vamos a aplicar. Ese es el deseo de nuestros superiores, de nuestro señor director, nuestro señor subdirector, y nosotros lo vamos a aplicar 100%. El mismo trabajo que tenía Suardí... Que se prepare, que yo sé que lo vamos a opinar. Muchas gracias. Bien, gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana. Ahí estuvimos escuchando las incidencias del de nuevo director de la Policía Nacional para la región Nordeste, una región que es muy pintoresca porque continuamente se viven cambiando los directores, creo que más que en otra región. Pero antes de entrar en detalle, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te sientes? Raquel, Hola, buenos ¿qué días. ¿Qué tal, hermano bien, Francis? Bien. Buenos días. A ustedes también, amables televidentes, gracias por estar con nosotros. Iniciamos el mes séptimo del año, el mes de julio, aquí estamos, en el día 2. Sí, y es curioso lo que está, lo que ocurre en nuestro Comando Noreste, con asiento acá en San Francisco de Macorís. Los cambios son constantes. Recuerden ustedes que a finalizar semana y periodo de cuaresma, en Semana Santa, hubo uno que fue el récord, que duró al, alrededor de 70 horas, 72 horas alrededor. No recuerdo exacto eh, el, el tiempo que duró, pero fue menos de dos días que nos dejaron acá un jefe de, o un director, como les llaman ahora, de Comando Noreste. Este, Olivense Minaya, retorna a San Francisco de Macorís, ya había estado, y Ludwin llegó al menos casi a los tres meses. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en lo adelante de investigación para ver cuánto hemos tenido los últimos diez años, que nos vamos a sorprender. Esta plaza, ¿será muy cotizada o es un riesgo para los directores?, o lo, el jefe de policía en esta zona no la quieren muchos o oh, es apetitosa para muchos. Hagámonos. Y hagamos ese cierto ejercicio para ver qué es lo que ocurre, porque yo no veo ese movimiento en ningún otro comando, en ninguna otra región como es aquí. Ojalá y Oliver así como lo ha prometido en sus propias palabras, continuar el trabajo de Luis Suárez Correa. Hay mucha gente que me dice, yo no me aprendí ni siquiera el nombre, es que no le dan el tiempo ni de eso, ni de aprenderse el nombre, del de el director del comando noreste, en, acá en San Francisco de Mascori, porque es que lo cambian demasiado rápido. Dice el director eh, Aldrin, el director nacional, uh -huh. que a raíz de tantos hechos violentos que han, se han producido en, en las diferentes regiones del país, está reestructurando todo lo que son los comandos de dirección sí, en Dice la que es un proceso constante que lo vienen Pero, haciendo eh, ahora lo hacen Pero de una es manera aquí, especial supuestamente para combatir más la delincuencia lo que se contradice uh -huh. con lo que estaba pasando aquí un buen trabajo de un general en la dirección eh, de la región noreste y para que cambiarlo verdad sin embargo apoyándose en esta estrategia cambian para que no se y, y acostumbren a la zona y no haya temor a a crear ciertos vínculos y a proteger corruptos y demás. Que por cierto, la policía eh, en este fin de semana está envuelta en dos hechos eh, bien cuestionables, uh -huh. uno de ellos bien cuestionable uno es la muerte del vigilante de Vimenca que estando atado con esposas puestas en un vehículo, dando declaraciones, luego está muerto de, de, de, y dicen que se suicidó. Huh. Eh, no sé cómo se puede suicidar una persona con las manos atadas, con esposa puesta y aparecer muerto. ¿Tú no lo ha visto en películas. Eso. Eh, eso Eso está muy raro. En películas. Y lo, lo visto? otro es lo que refleja la persecución que se dio con los asaltantes del Banco Popular en la Isabelita, que lo encontraron entonces y fueron hacia allí. Y hay un muerto de los eh, asaltantes. Tres oficiales fueron heridos, uno de ellos murió ayer. Ah, sí. Y lo que deja entrever que tampoco hay un comando especializado de la policía capaz de poder hacerle frente a los niveles de delincuencia que tenemos, como este, que tenía un fusil de la Guardia Haitiana, de la Policía Haitiana. Bueno, fueron... ¿Cómo entró Francia aquí al país? Uh -huh. Bueno, hay que... Hay que, hay que... Hay que preguntárselo. Hay que preguntárselo. Fueron requisados varios lugares, eh, cuenta la Policía Nacional, buscando a esos miembros de esa banda y encontraron armas de fuego, por supuesto, con, con las marcas y toda la, la, eh, la enumeración borrada, que no se puede investigar de la procedencia, quién eran, quiénes eran los dueños de estas. Y, y como está la, la foto en, en el Banco Popular de la Isabelita, el que... Eh, tiene el fusil en las manos, se le ve como que eh, ha sido entrenado, parece ser eh, un militar. Y a raíz de los hechos entonces de ese intercambio de, de disparos que hubo, también, porque él prácticamente acabó con, la, con, con lo que fueron a buscar Sí, aparentemente no fue bien montado el operativo, llegaron y bueno, mucha gente estuvo ahí observando y filmando en las redes sociales en el fin de semana, corrió como pólvora ese video caseros de, de celulares en el momento que se estaba exenificando el enfrentamiento y se, se escuchaban las ráfagas de disparo donde resultaron heridos, como bien tú apuntaste, tres eh, miembros de la Policía Nacional y uno falleció en el día de ayer. Están detenidos por este caso Angelina de los Santos, una joven de 29 años, Alfredo Lorenzo Ramón de 28, se les ocupó una escopeta calibre 12, la cual fue despojada de uno de los agentes de seguridad del referido banco. Una M-16, hermano. Oh yes. También de la policía, la policía eh, le incautó y granada cuando, y, y dinero. Cuando la policía identifica millones. el lugar, llama al fiscal de encargado, ¿verdad? Que hay uh -huh. un fiscal encargado de eso. Uh -huh. El fiscal le dice, ubiquen la dirección, rodeenlo y luego me llaman para yo ir. Pero ellos se fueron a la, <ríe> Se desesperaron. <ríe> bueno. Eh, se desesperaron, mira que, la consecuencia. Parece que el fiscal también como que no quiso... Eh, entrar rápidamente en la escena de, del caso. Bueno, Mira, lo que esperamos aquí, Francis, que con este nuevo cambio las eh, cosas se, se vayan a mejorar, uh -huh. que continúen mejorando. Olivense fue general eh, que estuvo depuesto aquí, salió, eh, manejó la del departamento eh, sin tropiezos y, y pudo interactuar con la comunidad y tiene buena nota por el paso en San Francisco de Macorís, regresar, lo veo positivo, y Sualdí nos demostró que vino con una voluntad de trabajar, cosa que teníamos tiempo, no veíamos, eh, en San Francisco de Macorís, al punto de que existía un general ahí, pero simplemente tenía la posición, no se sabía en qué... En qué o agotaba su tiempo. No le gustaban los medios. decía él. Eh, pero tampoco se vio efectividad en las calles, porque uh -huh. por lo pronto Suardi dejó efectividad. Y se notó, pudimos verlo, comprobar. Es un ineficaz el que se fue el anterior. Y espero que esté en su casa tranquilo. Porque para estar ocupando un puesto, mejor que esté en su casa. ¿Pero quién, Suardi? No, el, el anterior. anterior ah, el anterior. Entonces... Uh -huh. Lo que está pasando hoy en la República Dominicana y lo que advertía Fulvio y Raquel al inicio, creo que la ciudadanía está en peligro, eminente, porque si esa banda que le es tan fácil ir a robar un banco, matar tres, herir tres oficiales, uno de los cuales murió ayer, y están sueltos, andan por ahí, y dicen que estaban aquí. Y lo relacionan con que están sí. en San Francisco o que son de San Francisco, no sé. Y que aquí en este país no esté pasando nada. Tan sencillo como dar una orden desde arriba y liberar a los policías, que muchos de ellos son temerosos, porque fíjate una cosa, del caso ese de unos jóvenes que salían y que, que estaban asaltando en una discoteca a las 4 de la mañana, lo que, están siendo, lo que están siendo enjuiciados son los policías que actuaron en los, defensa los, de los... Los tres policías que actuaron. Que actuaron. Algo está pasando aquí. Uh -huh. Eso tiene que llamarnos la atención. Y yo creo que todo el que tenga una función pública no debe sentirse cómodo con ser parte del gobierno y el gobierno bien gracia. Claro. La responsabilidad pasó a manos del presidente de la República y las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional, tienen una función y un deber de, de, de, de seguridad ciudadana en este país. Y lo que hemos visto este fin de semana, parte de la semana cuando se, se robaron los cuartos de, de Vimenca y del Banco Popular. Bueno, y y señores, la muerte del oficial lavando su carro, que lo mataron para que... Y ese largas, que el, muchacho, el niño... De 12 años, lo vio todo. Uh -huh. Óyeme, valiente, le tiró el, el machete que tenía en la mano atrás a, lo, a los delincuentes, a ver si le pegaba a uno. Ese muchacho va a estar marcado para el resto de su vida. Claro, psicológicamente. Así es. Y cómo se, Alan, cómo se lanza ese muchacho al a cuerpo de su padre para ayudarlo. Eso es triste. Que Dios nos libre y que aquí no esté pasando nada, que no se esté por lo menos declarando la guerra en contra de la delincuencia. Ni siquiera un pronunciamiento del presidente. Ni siquiera un pronunciamiento. Eso es lo que a mí más me molesta y me contraria sobre el presidente de la República. Ha gobernado este país en silencio, sin decir media palabra, sin conocer nosotros como pueblo cuáles son sus ideales, ¿Cuáles son sus principios? Su, bueno, de los principios ya sabemos qué es lo que hace. Se tiran al zafacón, se come un triburón podrido, lo dijo él, no yo. Así fue, ¿verdad? Eso es tirar los principios al zafacón. Dijo Danilo Medina, eso son frases de él. Ya sabemos qué es lo que se hace con los principios. Pero esto que está viviendo este pueblo, no es... Eh, nada halagüeño para la República Dominicana y lamento decirlo porque la verdad que lo que se está viendo es progresivamente el control en manos de la delincuencia y, en de, los, y de los distintos eh, formas de operar en la República Dominicana ese sector delictivo. Pues recibimos, recapitulando, recibimos nuevo director de Comando Noreste en San Francisco de Macorís, Oliven Seminaya, el pasado Éxito para viernes, él. suerte, sí. Odili Moder, la presidenta de la Federación de Juntas de Vecina, ha dicho, no, no, cambios de directores no solucionan problemas de delincuencia en este país. Y ella tiene toda la razón. Ya la música nos indica que está más que listo nuestro... Eh, reportero presentador de noticias acá en, en De Mañana, Robinson Polanco. Buenos días, Robinson. Buenos ¿cómo días, estás? Raquel. Muy buenos días. Decíste, hermano? buenos días, Fulvio. Buenos días, hermano. Buen día. a todos. Bien, Bien. iniciando Bien. ya lo que es la semana laboral. El lunes, con muchas informaciones eh, aquí en De Mañana, iniciamos con las internacionales: un muerto y 11 heridos en marcha contra el presidente de Nicaragua. Un joven falleció y 11 personas resultaron heridas durante un tiroteo contra manifestantes que participaron este fin de semana en la marcha de Las Flores, en Managua. Una protesta en contra del presidente Daniel Ortega y exigir justicia por la muerte de una veintena de menores entre los 220 fallecidos en más de dos meses de manifestaciones. A la marcha asistieron miles de personas. Vamos a ver declaraciones sobre esta marcha que ocurrió el pasado fin de semana en Nicaragua. Es una dictadura corrupta, criminal, que ha matado al pueblo desarmado. Por lo tanto, estamos exigiendo que se vayan ya. No podemos nosotros continuar bajo un gobierno genocida. Que sigan desgobernando este país. Pedimos justicia, sobre todo que Daniel y la Chayo se vayan. Ya nadie en Nicaragua lo quiere, nadie, nadie, nadie. Y que, y que paguen por lo que han hecho, sobre todo. Seguimos con más informaciones en el ámbito internacional. Izquierdista López Obrador gana elecciones en México. Andrés Manuel López Obrador celebró ayer su victoria en las elecciones presidenciales de México y dijo que su gobierno dará preferencia a los más humildes y a los olvidados. Con más de un 53% de los votos, Obrador se convierte en el nuevo presidente de México. Vamos a ver informaciones. ...de Obrador. Escucharemos a todos, atenderemos a todos. Respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Con el gobierno de Estados Unidos buscaremos una relación de amistad y de cooperación para el desarrollo, siempre fincada en el respeto mutuo y en la defensa de nuestros paisanos migrantes que viven y trabajan honradamente en ese país. Seguimos ahora con noticias del ámbito nacional. Un oficial de la policía muere y otros resultan heridos en enfrentamiento con supuestos asaltantes del Banco Popular. El oficial fallecido respondía al nombre de Moisés Montero Amador, quien fue uno de los cinco policías que resultaron heridos durante el enfrentamiento. Uno de los supuestos asaltantes también fue abatido por el fuego de la policía, mientras que otros se encuentran prófugos. La policía informó que en el lugar de los hechos se encontró una ametralladora M-16 perteneciente a la policía de Haití. Además, se vincula a dos haitianos en este asalto de la sucursal del Banco Popular en Santo Domingo. Vamos a ver informaciones, vamos a ver declaraciones de esto. La Policía Nacional pasa por la pena de tener que informar que uno de sus hijos perdió la lucha con la vida que lo llevó a perderla en el día de ayer. Hizo la trayectoria de defrontal temporal parental y con exposición de masa encefálica. Y lesión de arteria carótida interna y subramas terminales para las personas, que ese es un tiro mortal. Dentro del grupo hay varios haitianos, varios haitianos eh, que se trabaja en la identificación y eh, búsqueda de estos individuos. Vemos con más informaciones. Movimiento LGBT realiza marcha exigiendo igualdad y respeto. Escuchemos llamamos nuestro derecho porque eh, nos hemos dado cuenta de que para algunas cosas somos ciudadanos dominicanos pero para otras no. Por ejemplo, para pagar impuestos la sociedad, la comunidad, perdón, LGBT sí es dominicana pero para que se nos incluya en algún empleo muchas veces se nos discrimina, se nos rechaza. Queremos igualdad de género. Queremos que nos apoyen y nos quieran tal como somos. Sin tú sabes, sin tabú y sin nada somos. Libre, libre. Continuamos con más informaciones en el ámbito nacional. Vigilante investiga causas de muerte. De vigilante sucursal banco Bimenca. La muerte del vigilante vinculado al atraco de la sucursal del banco Vimenca ha generando controversias por la forma en que fue encontrado el cuerpo con un disparo en la cabeza esposado dentro de un vehículo de la policía. La policía informó ayer. El vigilante Antonio Polonia Bueno se había suicidado de un disparo en momentos en que investigadores de la dirección Cibao Central procedían a investigarlo por su participación en dicho robo. Las autoridades montaron el cuerpo sin vida del vigilante dentro de un vehículo con las esposas puestas. Mientras que el Ministerio Público de Santiago informó que investiga las circunstancias en que murió Colonia Bueno, empleado privado de 47 años, mientras se encontraba bajo custodia policial para ser sometido a la justicia por su presunta complicidad con el asalto. En las horas de la mañana, el vigilante había sido entrevistado por algunos medios de comunicación y había admitido su participación en los hechos por lo que era investigado. Dijo, además, en la investigación, que sí conocía a uno de los atracadores y que había recibido 300 mil pesos de la acción delitiva en Vimenca. Estas informaciones, pues, la policía sigue las investigaciones sobre este caso. Eh, continuamos con más informaciones. Ahora, en el ámbito regional, mueren cuatro personas en aparatoso accidente en el municipio de Villarriba, cuatro personas fallecieron incluyendo un niño en un aparatoso accidente de tránsito en el tránsito Castillo, el abanico, municipio de Villarriba, al deslizarse la, la yipeta en que viajaban, la cual se estrelló con una vieja residencia, la yipeta era conducida por Kelvin Bernardino Núñez, el cual Murió así como su esposa, su hijo y el padre de su esposa, los mismos nativos de Bonao. Según versiones no oficiales, el accidente se produjo al pinchársele un neumático. Eh, vamos a ver declaraciones cortesía de noticiasvillarriba.com. Cuando hay frenazo y yo salimos corriendo para acá, ¿te entiendes? Cuando hay tún. Solamente, yo porque yo escuché. cuando vengo está ese grupo de gente ahí, tú ves, hay mucha gente. Sí, hay víctimas, hay niños, sí, la mayoría de los, las víctimas son niños. El tío mío iba conduciendo y él perdió el equilibrio y lo volteamos. Es increíble, mi hijo, apenado, apenado que estamos a diario, estos accidentes en esta calle, increíble, increíble, estamos muy apenados. No tenemos ni palabras ni para hablar porque... Imagínate, a diario, a diario, es muerte, accidente. Nos hemos hartado, para decirlo así, en un lenguaje llano, de llevar comunicaciones al Ministerio de la Pública para que se pongan reductores en estas curvas que son bastante peligrosas. Aquí hay muerte toda la semana. Continuamos con más informaciones en el ámbito local. Posesiona nuevo director comando regional noreste de la Policía Nacional. El acto estuvo encabezado por el subdirector nacional de la policía, Pérez Sánchez, quien dijo, quien, quien dejó posicionado el nuevo director del Comando Noreste de la Policía, el general Oliven Minaya. Vamos a escuchar declaraciones sobre este, esta posesión. Vamos entonces a continuar con más informaciones eh, sobre este hecho ocurrido el fin de semana, eh, la posición del nuevo director del Comando Regional Noreste, pues el Movimiento Popular de San Francisco de Macorís asegura cambio de director de la policía, no resuelve el problema, vamos a escuchar a Odilín Morel sobre este hecho ocurrido aquí en San Francisco de Macorís Es una solución el cambio de general, no no es una solución aquí lo que hay que hacer es buscar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 seguimos con más informaciones en el ámbito local apresan tres aquí en San Francisco de Macorís por el caso del atraco a la sucursal del Banco Vimenca en la ciudad de Santiago tres jóvenes fueron apresados en esta ciudad de San Francisco de Macorís por estar siendo acusados de participar en el asalto del Banco Vimenca de donde cargaron con más de 11 millones de pesos que había dentro de dos valijas se trata de Carlos Alfredo, Carlos Alfredo García, alias Apirina, Emanuel de Jesús Grullón y Starling Concepción, quienes fueron arrestados por efectivos policiales provenientes de la ciudad de Santiago, quienes también bajo, bajo investigación del caso. A los dos detenidos se le ocupó dinero en efectivo, así como un carro marca Kia, modelo K5 de color blanco, en el que se desplazaban. Escuchemos. Pertenecemos a la Fiscalía de Santiago. Entonces llevamos una investigación con relación con? a un hecho que ocurrió yo, yo, yo, en nuestra yo, yo, yo, yo, área de responsabilidad. Yo, yo, yo, yo. Ah, bueno, venga Entonces la ciudadanía que corresponde a la fiscalía de Santiago y se está investigando. Entonces, por eso, en, a raíz de ese hecho, es que nos encontramos aquí en la ciudad de San Francisco del día de hoy. Porque desde Santiago lo vinieron a buscar investigándolo con relación a el atraco que le hicieron a Vimenca, allá donde ay, supuestamente se llevaron varios. Los millones de pesos en el caso particular eh, vi que lo tenían detenido aquí y se lo llevaron para santiago investigándolo con ese proceso donde entienden los oficiales actuantes que él participó de forma directa y él eh, anda con ellos y otros ciudadanos de aquí de san francisco de macorís tres seguimos con más informaciones señores Delincuentes a bordo de Yipeta realizan varios asaltos aquí en San Francisco de Macorís. En menos de una, en menos de una semana, los malhechores a bordo de este tipo de vehículo, con la misma descripción, despoja de sus pertenencias a ciudadanos. Un primer asalto se registró en el sector Los Tieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde despojaron a una pareja de esposos, de sus pertenencias y un motor mientras que un segundo asalto se registró en el sector Villa Palma de San Francisco de Macorís donde despojaron a un ciudadano de un motor y sus pertenencias personales esto es lo que está ocurriendo los fines de semana aquí en San Francisco de Macorís asalto por pues, donde quiera vamos a continuar con las informaciones hayan hombre muerto con varios impactos de bala en la peña de esta ciudad de San Francisco de Macorís se trata de José Luis Paulino, de 25 años, quien residía en el sector espínola de esta ciudad. Este, según diagnóstico médico, falleció a causa de heridas múltiples por arma de fuego en distintas partes de su cuerpo, quien fue encontrado en la calle principal de la sección Pie de Plata del Distrito Municipal La Peña. Así es que estuvo el fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Muchas noticias. Seguimos más adelante con más informaciones Integran menor a Hospital de San Francisco de San Francisco Macorís por intoxicación alcohólica Un menor de edad cuyo nombre se omite por cuestiones legales Fue ingresado en el Hospital de San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís Por intoxicación alcohólica de acuerdo con informaciones no oficiales, el menor consumió alcohol dentro de un centro de diversión de esta ciudad. Este presumiblemente pudo penetrar al lugar porque un familiar suyo pagó al seguridad. Señores, así es que anda la seguridad aquí en San Francisco de Macorís. Seguimos, este pasado fin de semana estuvo en San Francisco de Macorís. El presidente y líder de, del partido Alianza País, Guillermo Moreno, dice es necesario una alianza con cambio aquí en San Francisco de Macorís y el país. Vamos a escuchar declaraciones de Guillermo Moreno, quien visitó el pasado fin de semana esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde se reunió con decenas de simpatizantes de esta organización política.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 eh, que se proteja la naturaleza, un país soberano e independiente. Eh, por eso lucha Alianza País, para eso existe Alianza País. Nosot nosotros apoyamos plenamente eh, parar el proselitismo a destiempos de precandidaturas y candidatos. Que, y en ese sentido apoyamos la resolución de la Junta Central Electoral. Escucharon ustedes a Guillermo Moreno, quien es el líder del partido Alianza País, quien visitó el pasado fin de semana esta ciudad de San Francisco de Macorís para reunirse con los seguidores de esta organización política. Señores mercaderes, aquí en San Francisco de Macorís están en espera de un nuevo administrador. De forma extraoficial, se conoce la información de la designación de una nueva administradora tras quedar vacante la posición por más de un mes. Escuchemos.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 qué cosas se puede hacer en el mercado y en la zona del mercado que favorezca a los moradores, que favorezca al pueblo. Llegamos a ustedes gracias a Agua Randilay. Agua Randilay es la número uno. Agua Randilay es la que prefiere los franco-macorizanos. Agua Randilay, usted puede comunicarse con nosotros a través de los teléfonos que aparecen ahí en pantalla. Agua Randilay es la que prefiere tú, la que prefiero yo, y la que todos debemos de tomar. Agua Randilay, gracias. Será mañana cuando retornemos con más informaciones en de mañana. Muchas gracias, Robinson. Gracias por este importante bloque de noticias. Bueno, en el ámbito internacional, yo me quiero detener brevemente a las elecciones en el día de ayer en México. AMLO, como sus siglas así fue... Dado promocionalmente en esta campaña decía Andrés Manuel López la, eh, Obrador, decía que la tercera era la vencida y exactamente así fue, la tercera fue la vencida. Según el conteo rápido, el sondeo que se hizo en el día de ayer, al menos él ganaría con un 53% o un 53,8%. Las elecciones, su más cercano contendor, Anaya, con un 22% y Meade un 16%. Esto es el conteo rápido, porque todavía eh, son datos preliminares. Sin embargo, los centros de cómputo de cada uno de los contrincantes de una vez registraron ese, eh, ese porcentaje eh, ganancioso que le daba a. Eh, AMLO para la presidencia de México y de una vez, pues, salieron a los medios de comunicación, hicieron su evento y felicitaron. Yo creo que aquí estamos esperando todavía que Hipólito Mejía felicita bueno. a Medina. O sea, esos son <risa> señales de democracia, sí, sí. de crecimiento. Entonces, qué bueno, qué bueno que se dé así se reconozcan a, a los contrincantes de una vez que Así es que se realizan las verdaderas batallas ¿no? en democracia. Pues y, tiene muchos retos por delante y sobre todo, y muchos se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Qué le llevó ahora a ganar? Lo había intentado la, ya tres veces. Las felicitaciones de Donald de Trump Donald en Trump. su tweet, Sí. y la respuesta que le da el propio López Obrador a Trump y sobre todo le advierte a su pueblo que va a estar de la mano de aquellos más desposeídos. Uh -huh. Es interesante sí. que allí se mandaron a votar unos 90 millones de personas, y como habíamos dicho, cuál es la diferencia de un Estado ya organizado con las leyes y normativas correspondientes y un, y un certamen electoral formado en bases firmes, ya anoche, después de 90 millones que votaron casi un 80, eh, 70%, de, es decir, que no hubo tanta abstención. México conocía de los resultados. Con resultados preliminares y mediante conteo rápido, todavía no es definitivo, sí. pero claro, evidencia ya, evidencia, evidencia. La, eh, eh, el triunfo de él. Y pero los críticos han dicho, ¿qué, qué le dio eso la victoria? ¿Qué elemento le dio la victoria a él? Eso l se veía venir. Sí, uh -huh. una eh, uno de las razones... Así, se, así lo estila hoy en el, el diario La BBC de Londres, que fue que lo vieron uno más programático y más conciliador, indudablemente. Otras de las razones que según los analistas internacionales entienden que él fue merecedor de, de ganar estas elecciones fue porque en México se dio un voto de castigo. México existe un enojo generalizado sobre la inseguridad ciudadana y la corrupción. Si sí, en el día de ayer no hubo violencia, gracias a Dios, ahora registrada por los medios a nivel internacional, pero en todo el proceso de campaña se cuenta de que murieron al menos 109 personas, 112. entre ellos, entre ellos, eh, un miembro de la prensa, pero también eh, políticos, políticos en la mayoría, aspirantes a mayoría de los casos. O sea, que fue, fue una campaña violenta, sangrienta totalmente, aunque cosa. en el día de ayer no se dio ese escenario. Gracias a Dios. La degradación de los partidos tradicionales, uh -huh. ya se ha perdido la confianza en el PRI y en el PAN, uh -huh. los partidos tradicionales de México, esa degradación por eh, no darle al pueblo mexicano durante tantos años las sí. reivindicaciones sociales que ellos continuamente y han estado reclamando. Eso fue otro de los elementos fundamentales analizados por Crítico en el día de ayer, esa deteriorosa sí. guerra entre el PRI y el PAN, esos, tra esos partidos tradicionales, y bueno, y él que, eh, que representaba a estos movimientos, de pol de movimientos políticos, partidos políticos de izquierda, pues es un mensaje bien claro que se está mandando a América Latina, a toda la zona uh -huh. sobre todo de que los partidos tradicionales no están cumpliendo su labor realmente eh, en, en, quiero utilizar un, un párrafo de su discurso en el día de ayer que él, indudablemente, hace un llamado a la unidad, al respeto de las libertades, él dice, y le cito, los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido, habrá libertad empresarial, libertad de expresión y asociación y de creencias. Eso lo dijo en uno de sus discursos en el día de ayer en Cubierto, que además de que no apoyará dictadura ni abierta ni encubierta. Así es que eso Mira, esperamos de Anglo, Andrés Manuel López También Obrador. destacar que el doctor Leonel Fernández fue quien dirigió la comisión de la OEA de observadores en México. Y se le pudo ver en uno de los tweets que pedía al pueblo de México que fuera masivamente a votar en un, en una fiesta de, en un ambiente democrático. Y eso habla muy bien de República Dominicana y de Leonel Fernández, que ha cultivado las líderes diplomáticas y la ha sabido manejar y le fascina ese tipo de relaciones. Y es interesante ver que, siendo jefe de misión, en la forma de comportamiento que ha tenido el pueblo mexicano. Bueno, yo espero que observe también las elecciones dominicanas él eh, pues la eh, eh, no la si va a observar, él eh, va a participar, si se la, no, dejan, o, si se la dejan participar o observar, él <risa> sí. eh, no va a observar ahí. Pues por para otra, para recordar solo solo un, ya sí. para cerrar este tema, en México en el año 2017, saben cuántas muertes hubo? 29 mil asesinatos. Entonces esperamos que AMLO o Andrés Manuel López Obrador, bueno, enfrente ese tipo, ese nivel de delincuencia eh, que hay, eh, esos escenarios tan sangrientos en México, hasta para el ejercicio periodístico es un riesgo, es uno de los países más riesgosos para ejercer esta profesión. Y no es para menos la cantidad de muertes que ha habido en, está el, muy en ese sector. Nosotros estamos ese No, no tanto. Sí. No tanto. A la relación cantidad de habitantes con relación a la cantidad de muertes violentas, hazla aquí. Que eso yo lo hice en mi comentario la semana pasada, para que te des cuenta. Aquí estamos iguales, en asunto de muerte violenta. Aquí, regresando a República Dominicana, cuatro muertos en accidente en Villarriba, señores. Un contacto. Hay un contacto. Vamos bueno, a recibirlo. Buenos días. Buen día. Bueno, buenos días, mis amigos de mañana. Hola, Jean Paredes. Francis. Saludos a Roberto Rondón, estuvo por aquí por Castillo. Ah, Rondón. El, el profesor <ríe> del, del Comité Unido por la Paz de Castillo. Sí, sí. Tiene un buen concepto tuyo, ¿eh? Ah, gracias, gracias, eh, señores, igual. Le, le llamo por dos razones. Adelante. La primera vez, lamentando la muerte de esas cuatro personas de Cotuí, Jurino de Cotuí. Y yo decía un comentario hace unos días en mi programa sobre la necesidad de poner señalizaciones en ese tramo carretero darle una prioridad única, ya que ahí en los últimos meses, todos los fines de semana, ocurren accidentes. Y a veces ocurren accidentes que no son muy nombrados no, por la magnitud, no. pero se cruzan caballos, motoristas. Eh, hace dos semanas, cuatro motoristas pidieron la vida por esa, por esa curva. De manera que es importante poner reductor de velocidad. Lo pido un gran conveniente para evitar esos accidentes. Eh, por otra parte, comparto con la gente de San Francisco de Macorís en ese sentido, el traslado del comandante nacional de la Policía Nacional, yo creo que el Estado es una oportunidad y una de las debilidades que tiene la Policía Nacional es esa, que cambian los comandantes en los pueblos regionales y no lo que viene, no da un seguimiento a lo que el otro eh, ofreció a los pueblos pequeños como Castillo. El, el general Garavito ofreció aquí en Castillo motores, policía para patrullar, que aquí hace falta el castillo para reducir lo que era la, la, la delincuencia aunque los que están lo que están todavía con un poco de recursos lo están haciendo bastante bien los de manera que ese motor que ofreció el general el más policía e incluso hasta una guagua que prestada de Villarriba y la cantidad de vehículos que de Villarriba prestada todo eso que se ofreció pero sin embargo cuando cambian de comandante entonces eso queda en el olvido se queda en el olvido no, en su casa que sabemos cuál fue su gestión mira de decíamos francis de este accidente en la carretera de villarriba san francisco de Macorís en este caso fue por la zona de bombillo llegando al abanico cuatro muertos más el otro domingo antepasado fueron cuatro muertos aquí en montenegro la misma carretera porque es una carretera que tiene problemas serios de construcción no tiene señalizaciones Tampoco tiene reductores en muchas de esas curvas. Mira, Y es un problema, mira, ya con esos cuatro Es la estadística diaria, 4.7 Estadística diaria de muerte por accidente Lo que nos convierte en los países de más En el país de más accidentes mira, que hay en las Américas Julio, prácticamente Yo decía el día pasado aquí en un comentario Que era política municipal de cada municipio Atender su parte crítica y la seguridad periférica Que tiene que ver con los trayectos y uso Pero hay una parte importantísima Y es el comportamiento ciudadano sí. eh, Conducir un vehículo con neumáticos Que resulten en estas condiciones Porque ponchó una, un, se pichó una, una goma es un asunto de responsabilidad de cada quien, de saber que si anda con neumáticos no adecuados y una cantidad indeterminada de personas, caramba, tener la precaución prudencia. y la prudencia en el conducir. Una velocidad moderada es decir, que le permita hacer un rejuego. Es, de... eh, es un asunto de provocación. A mí me da pena. Aquí retamos la muerte. Y óyeme algo. Si yo veo aquí, yo no sé cómo mencionarlo, uno muere en aparatoso accidente en Villarriba, apresan tres jóvenes, delincuentes a bordo de jipeta realizan varios asaltos en San Francisco de Macorís. hayan hombres muertos, ingresan menor, óyeme, pero es un asunto... Negativo todo. ¿Y la autoridad para cuándo? Y aquí arrestaron. Haciendo política de reducción de esto. Aquí arrestaron, Francis, tres del atraco sucursal Vimenca en Santiago. Tú sabes que me quedé pensativo, no sé si era la... que dieron un monto. Es, si esos individuos, yo quiero confirmar, si esos individuos se le ocuparon 11 millones de pesos o es que estaban involucrados. Ellos, ellos... No, ellos en porque el atraco. se ve una funda de dinero. Sí, pero aquí agarraron a tres al menos, pero no eran solo tres, eran más. Pero aquí en San Francisco de Macorís, esto fue en el fin de semana. Agarraron a Carlos Alfredo García Les Aspirina, en Emanuel de Jesús Grullón y estarlin Starling Concepción. Fueron agarrados. Dos de todos los cuales tenían dinero efectivo, pero sí, no los Sí, en 11 bolsa, millones. pero no los 11 millones que habían, que habían sí. robado o cargado del Banco de Mimenca la semana Míralo, hay pasada. Uno... Lo que hay ¿Y que, qué hace ese policía? qué hace ese policía tapándole la. Eh, ¿Tú viste cómo se le pone para como tapando? No, no creo. Vuelve no, para atrás, no, no atiende. Como que no quiere que lo vean. Quizás sea parte de la del plan de investigación. Para, para nada, porque ellos lo sacan. Mira, lo, que mira, mira. Ahí está. Ah, no, está, iba a escribir algo ahí. Sí, sí no, creo que la policía se preste. Chile, porque... No, eh, lo que sí hay que destacar de la policía es que aunque no tenga quizás las herramientas, amor, o no así no lo demuestre, en, el, en la organización de los operativos especiales para enfrentar la delincuencia... Sí ha demostrado rapidez en la consecución de buscar a esos delincuentes que han cometido. Mira, hoy. mira, se tapa. O sea, para este eso hecho vino. ocurrió en la pasada semana y no terminan siete días. No ha pasado una semana cuando ya tiene apresados miembros de estas bandas. Eso hay que reconocérselo. Eso no ocurría antes. Requiere. Pero mucha gente piensa y hay, dice, hay bueno, cuando se quiere, se puede. Cuando un... ellos quieren actuar rápido, lo hacen. Sí. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días. Hola, buen día Raquel, buen día Julio. Buenos hola, días. hola buen Juan día. Carlos, cómo estás? Buenos días Juan Carlos. Bendecido por Dios, amado por María. Amén, amén, amén. qué bueno. Mira, eh, eh, eh, por ejemplo, en, en esa carretera, Nagua, Nagua, eh, San Francisco Nagua, uh -huh. ahí pueden poner unos reductores, no reductores, ahí pueden poner generales, hasta presidentes <ríe> en, en la autopista. Y, y no, no lo paran no, no accidente. los accidentes. No Mientras no haga, o usted no haga usted mismo conciencia de que usted tiene que respetar primero bien. su vida y después luego la de la solo la de los otros. no Nunca llega a ese tema. Por otra parte, miren, no sé yo he analizado los, pero los temas que ustedes están, están debatiendo ahora, y uno de los temas que me preocupa es, es los cambios que hacen aquí en San Francisco. es grave, eso grave. Los cambios, constantemente. ¿Y ustedes saben por qué que lo hacen? Algunos de ustedes se han preguntado por qué, porque tenemos debilidad, de que debilidad de, de funcionarios debilidad de nosotros mismos porque si hay un general que lo está haciendo bien parémonos en, en, en los dos pies no, este general se queda bien, este ejemplo, que aquí han pasado generales que han empezado a hacer trabajo y vienen fuera y lo jalan como lo, lo hicieron en Santiago como en Santiago, que los empresarios en lo Santiago que no permiten exactamente, ves lo que hicieron ¿Cuántas horas fue que duró? 72 horas. duró. Bueno, aquí quedó ah, duro, entonces. Ese se lo ya, llevaron para atrás, para Santiago. Ese fue persona, que, que sí le duele. Pero en, en, ese que caso, duele en, en ese caso, cuando nos quitaron Mira. el otro director, era porque el que habían puesto en Santiago, uh -huh. que fue un error de la propia policía, no se percataron lo de que ya iba a pensión, entonces la plaza no podía quedar vacía. Eh, un, un juego que hicieron que no con le quedó bien. Con respecto, deben a la, con respecto a Olivense. Yo le doy el voto de confianza porque ya tuvimos una experiencia aquí en San Francisco de Macorís en su gestión y no podemos de negar de que fue una persona que entregó el mando y había hecho eh, una función aquí. Es decir, tenía realizaciones. Entonces vamos a darle el voto de confianza y a Sualdí éxito y continúe en su ascendencia en las operaciones en las que se ha designado ahora mismo porque... La verdad es que a veces uno se siente, obvio. es que no le interesa que las cosas marchen. Cuando está marchando, se está cambiando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, bueno mientras sí. tanto el general que, que llegó tiene que hacerle frente a todo eso que está pasando aquí en San Francisco de Macorís. Porque ese asalto de esa jipeta, tres asaltos en un solo fin de semana, como buscando lo, lo de ellos en todos los sectores? Soy dueño de esta plaza, eso es lo sí. que quieren decir los delincuentes, nadie nos, nos toca. Bueno, así es, son muchos los retos para Oliver en Seminaya en esta zona. Eh, Agradecerle a la Universidad Autónoma de Santo Domingo de San Francisco de Macorís nos manda una nota que está anunciando una nueva maestría de investigación educativa. La pasada semana tuvimos aquí un derroche y un desfile de universidades y la UAS no se queda atrás, anuncia la maestría en investigación educativa. Esta se suma a una lista de 13 programas abiertos, de un total de 31 y 11 especialidades que la gestión de la directora, actual directora todavía, maestra Carmen Santiago Paez, ha realizado. Enhorabuena para mayor información, los interesados en esta investigación educativa, esta maestría, pueden llamar al 809-588-1401, extensiones 271-237 y 247. Bueno, en el WhatsApp nos escribe María del Carmen Tejada, está en sintonía con nosotros, pide que le feliciten a la maestra Luz Minerva Jerez, que en el día de ayer estuvo de fiesta de cumpleaños, así que felicidades para la maestra Luz Minerva Jerez, de parte de María del Carmen y todo el staff de De Mañana. Felicidades maestra. Yanilda del Capacito dice buenos días para todos, que me hagan el favor de felicitar a la princesa que cumple ocho añitos. Diana Mercado Reyes, así es que felicidades para ella de parte de toda su familia y este equipo. Mari del Orbe de Villarriba manda la foto de esta niña que cumple 13 años, es Janey Molina de parte de su abuela Mari del Orbe de Villarriba, gracias por estar en sintonía, felicidades para ella. José Miguel es, nos escribe, nos manda una postal, es la oración de la mañana, muchas gracias. José Miguel, gracias, bendiciones para ti también. Roberto Johnson desde el municipio Las Terrenas nos manda un mensaje bíblico de Mateo capítulo 9, verso 6. Gracias, Roberto. Escribe también Kile Polanco desde el municipio Castillo y nos manda una postal eh, con un mensaje muy bonito. Y luego, luego manda dos imágenes de reclamo social evidenciando cómo están las carreteras. Dice que son los caminos vecinales de La Guasarita y Laguna de Coto. Y las autoridades siguen a ciegas, sord sordas y mudas en esa comunidad. Ahí está la denuncia. Miren cómo, cómo se puede subir en esa. Bien. Tiene que ser 4x4. Cuatro eso es. obligatoriamente y ahí sale mucho cacao así es mucha producción Manolo Geraldino escribe buenos días dice no sé por qué se llevaron el general Suardí si lo estaba haciendo bien eso debemos de preguntarnos todos cuál es la intención Franklin hermosen de los Grouchon manda el evangelio de Mateo 28 versos 19 y 20 gracias Franklin nos escribe Juan Domínguez desde el Bronx, New York ...manda estas imágenes y varios... ...aude muy fuerte, no la ponga la siguiente... ...son muy sangrientas para esta hora de la mañana... ...pero es la, eh, la situación... ...el escenario donde murió... Eh, ...en el día de ayer un miembro... ...de efectivo de la Policía Nacional... ...y los otros dos que resultaron heridos... ...el tema que hemos comentado desde el inicio del programa... ...Ariel Arias... ...desde Las Guaranas... ...nos manda este el decálogo del buen trato... ...saluda, sonríe, escucha... ...di por favor y gracias... ...colabora, disfruta... Felicita, ofrece disculpas, acepta las diferencias, sea amable. Hermoso mensaje para iniciar la de mañana y para reflexionar todo el día. Seamos amables y sobre todo cumplamos con todos esos mecanismos y esas eh, formas de disciplina, ¿no? de buen trato hacia los demás. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana.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 al haber asociados con el servicio. Bueno, gracias por continuar con nosotros, Fulvio. Raquel, eh, yo quiero dar unas condolencias. Ayer eh, murió eh, Kaki Mendoza, un joven eh, trabajador del, del municipio, del distrito municipal Aguasanta de Yuna, La Reforma. Hijo de Marino Mendoza, hijo de Socorro, una enfermera que fue enfermera por varias generaciones. Trajo al, a la luz al mundo muchos niños. Y este... de amigo, lamentablemente falleció ayer de un paro cardíaco que suscitó. Él se venía tratando casualmente, haciéndose cateterismo, limpieza y murió eh, antes de ayer en Santo Domingo. Fue trasladado ayer a la reforma y va a ser sepultado hoy. Él fue nuestro candidato a síndico allá en el Distrito Municipal de la Reforma, sí. y, y compañeros míos, nos criamos juntos. Mis condolencias a toda la familia y a todos los amigos de allá de la Reforma, aunque no estamos allá físicamente, sí, nuestros sentimientos están con ellos, y nuestras condolencias a toda la familia. Así es, nos sumamos a esas condolencias solidaridad con los familiares, y en paz Así descanse nos el alma unimos necesidad. también, que en Fulvia. paz descanse, Kaki Tenemos una Así. llamada previamente. Vamos a recibirla, buenos días. Buenos días, se nos fue, vuelvo a intentarlo, es muy importante, recomendaciones hermanos. Bueno, eh, desea, de, decirle a ustedes que si quiere tener sus ojos bien cuidados y también verse bien, óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio, las mejores monturas, los mejores lentes, atenciones de profesionales, ahí usted puede encontrar todas las soluciones a su problema de la vista, esas monturas que se acomodan a su contorno facial, Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Usted lo encuentra en la calle Castillo, esquina La Cruz, Gracias. en el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Gracias a Tere que nos trae también el cafecito. Recordarle que en La Guaranas le envía un mensaje al supermercado Almanza, que ya no tiene que salir de Las Guaranas porque allí lo encuentra todo un supermercado repleto y por departamento, que en esta temporada de verano no solamente encuentra lo que usted necesite para disfrutar de un verano a plenitud, sino que también tiene grandes ofertas. Supermercado Almanzar en Las Guaranas les recuerda que aceptamos tarjeta Solidaridad, tan nuestro como La Guaranas Supermercado Almanzar, en calle principal 34A, Las Guaranas Tenemos la llamada ya. Vamos a, Vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Baje un poco su televisor para que nos pueda escuchar bien. Que nos escuche por el teléfono. ¿Y ahí sí, usted me escucha bien? Sí, Ahora sí. Mire, muy buen día. Buen día. Y es un placer. Yo serví ese servicio de Telenor porque yo pago caja. Bien. Pero también yo siempre es libre de expresión hablar, ¿verdad? Por supuesto. claro Ok. Mire, ustedes siempre viven hablando de la cosa de, de tontería, lo alargan muchísimo. Ok. Ay, ay, ay. ¿Por qué no alargan eso de general? Tenemos eh, desde las 7 de la mañana, Por una perdón, hora y perdón, 20 minutos perdón. hablando de general. Perdón. Sí, sí, continúe. ¿Puedo sí, continúe. ¿Sí? Respecto a, a la ciudad limpia que celebramos nosotros días en el país, ustedes no hablan nada de nuestra provincia, de Atacay, ese tipo que no está haciendo nada aquí. Es cínico También otra cosa para cumplir. Ustedes tienen los programas politizados. Ustedes nada hablan ciudad. de política y de política y de gobierno. No es que el lo está haciendo mal, pero lo que está haciendo bien, también, díganlo. Claro. Y dejen esa vaina de tanta política y tanta noticia y vamos a buscar. Vamos a buscar y de forma para asociarnos todo. ¿Cómo es el nombre suyo, hermano? Mi nombre es Jorge Tomás de Jesús Hernández. Muy bien, Jorge. ¿De qué sector nos habla, hermano? De Barrio San Martín, de la provincia de Duarte. Yo soy 50 años de edad, yo tengo. Muy bien. bien. Y vamos a hablar concretamente ya. Sí. Excelente Muchísimas su gracias. recomendación. Sí, gracias. Gracias, a gracias. a usted por a usted. vernos sí. como siempre y sí. por dedicar su tiempo de llamarnos y hacer sus críticas. Las recibimos con mucha humildad. Sí. Gracias. Sígalo haciendo. Así con el respeto como usted lo ha hecho. Tengo que decirle de todas maneras a nuestro amable televidente y preocupado televidente pero él no, no lo ve a... diario parece entonces parece no. el día de Dominicana Limpia quien les habla, Francis Rodríguez hizo unos planteamientos acerca de que no había visto a San Francisco de Macorís dentro del proyecto me quejé hizo una crítica fuerte eso tuvo la, la, el tiempo el alcalde Alex Díaz y mandó la información es decir, que se produjo lo que esperábamos se produjera, que ciertamente San Francisco de Macorís está dentro de los principales proyectos que va a manejar Dominicana Limpia. Pero dice que el alcalde no Y que, yo, nada. Tuve que y yo tuve que echarme para atrás por la crítica que hice. Y Antonio Díaz, Alex, prácticamente me cayó. Porque él tenía la razón, me mandó las. Las pruebas, y lo dijimos aquí. Pero que el amable televidente, el señor Entonces, Jorge, dice que el alcalde no está haciendo nada. Y es verdad eso. Ah, no, ya esa parte ahí Él es, es, se refirió a Dominicana limpia. Sí, pero, pero de manera, no hablan del alcalde, él dijo. Me, me ha gustado la aquí preocupación. Aquí no se habla del alcalde, aquí se la, habla de la, de la gestión. De él a su vida personal, eso es su, su, su Entonces, problema. No, y, también, Francia, y de la política hay que hablar. Y también, Francis, eso te iba a decir, que hay que hablar de la política. Señores, son 20 años prometiendo nosotros soluciones de los problemas. Tenemos los mismos problemas de agua potable, los mismos problemas de vivienda, los bueno. mismos problemas Ahí de mismo salud. Ahí mismo en San Martín. Tenemos los mismos problemas de abandono a nuestra juventud. El 90%, Francis, de toda la delincuencia que se hace en el país, ¿tú sabes quiénes son los que lo hacen? Los nini que ni trabajan ni estudian, muy no jóvenes. han tenido oportunidad. Entonces, bueno, obligatoriamente... Por debajo, se ya se le, de, la por no debajo de 30 años. Ya comentaré en mi Y en la mi ley nacional de la juventud dice que un joven, una ley muy excluyente, dice que 33 añitos, no, debe, no, debe dejarlo a 40 a 40 para que me no, pudieran meter a mí. una inversión pírrica de parte del Estado, todos los gobiernos, ¿eh? sí, eso todos. Hay que fusionar ese una, ministerio. Una inversión pírrica. El Ministerio de la Juventud, de la Mujer. Y hay voy a complacer a ni siquiera, Francis. ¿Habla de política? No, él sí. dijo que no. Francia. No ni siquiera, Francis, los Juegos Nacionales se que van a poder hacer. que hablara del ayuntamiento, pero no de política. No, yo voy a ni siquiera, ahora. Raquel, los Juegos Nacionales van a poder hacer. ¿El año que viene? El año que viene. Ya tiene como 15 años que no lo hace. Claro, el... Ministro de deporte de, de, de está todos los días el CEO bueno, no, pues, estará el año que viene habrá juegos nacionales, pero dice el amable 30 que no hable de política, que hable del ayuntamiento y que siga hablando una hora más del general, porque ya llevamos una hora y 23 minutos está bien. que hablamos del general, adelante Francis con su tema.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 A Pero todos con menos los este proceso, de Francis? Que allá los tres candidatos que le han ya a las 8 de la noche, habían reconocido la victoria sí. de los obrador. Así, Así es. Que Muchas gracias. Es y continuamos viendo sí. este programa. Muchísimas pues, gracias. Pues precisamente. Gracias. precisamente Eso es lo que destacamos al inicio del destacamos programa. Destacamos al inicio del programa esas características que adornan ese proceso. Y también hablábamos del régimen de consecuencia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 Lo, lo atraco, la muerte y todos esos robos que están apareciendo. ¿Y a la policía qué le dejamos la policía entonces? El ejército, el ejército. Que haga su trabajo. El ejército no, es el que, es que pone orden. Mientras tengamos la policía aquí para mantener el orden, no vamos a tener orden en este país ni en este país. Hay que reestructurarla lentos. Usted bueno. sabe que el ejército la de respeta, mire, Y sí. yo les garantizo a usted que en tres meses ya ese problema está resuelto y no hay que matar a nadie.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 que en todos los países hay consecuencias, aquí no Muchas gracias Gracias a ti Francis En el whatsapp nos escribe Yolanda Santos de Pisa Costura Nos manda un enlace de un video de bendiciones Gracias para ti también Lourdes de los Maestros Escribe y manda el mensaje bíblico de Jeremías Capítulo 33, versos del 3 al 5 Nos escribe Marbelin Santos de Madeja Buenos días, muchas bendiciones para que le recuerden al señor alcalde del Puente y las Calles del Barrio Lindo, Madeja, que nos han abandonado, está intransitable, ahí está la denuncia de mmm, Marbelín. Samuel Ortega de Piña del Jaya dice, buen día para todos, entiendo que la forma que manejan el programa es una manera muy objetiva, sigan adelante y siempre gracias por mantenernos informados, Samuel Ortega. Gracias Samuel. Muchísimas Enhorabuena. Gracias, Samuel. Yasmín Valerio desde el municipio de Salcedo. Manda una postal de buenos días. Buenos días para ti también, Yasmín. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana.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 Supermercado por venir. La costumbre de vender barato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 Este verano continúa la diversión desde el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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Me acaba de llegar una información, la ha publicado Luisín Jiménez, destacado comunicador de nuestro país. El fusil utilizado o encontrado por los policías en el asalto que hicieron al Banco Popular, ¿saben de quién es ese fusil? De la policía de Haití. Sí. Aparte de los detalles que ya se dieron a conocer de que en la banda hay haitianos involucrados y que la policía está indagando. Sí. Es gravísimo esto, lo que está pasando Mira, eh, es grave Grave, dentro de esa información quiero dar una más, más eh, buena, más aliciente Y es que el 15 de julio La unidad de egresado de la Universidad Católica Nordestana Prepara un gran evento para el día del egresado Que es el 15 de julio de este mes, ¿Verdad? Y estamos convocando a todos los egresados de, de nuestra Casa de Altos Estudios, Universidad Católica Nordestana, para compartir un día de encuentro, un día académico también, porque hay actividad académica, pero también de, de esparcimiento y diversión, y que ciertamente podremos compartir y hacer esas remembranzas de cuando fuimos estudiantes y de que hoy es el el campus que ofrece la Universidad Católica Nordestana y que muchos de nuestros hijos han estudiado o están estudiando ahí. Creo que es un buen momento. Así es. Todos los egresados de la Universidad Católica Nordestana nos acompañan. En el cintillo tiene un precio simbólico de 100 pesos y ese es un aporte que podrá ser usado para actividades benéficas. Ya saben, 15 de julio, gran encuentro, degresado de, de la Universidad Católica donde Bueno, aquí, aquí en el ayuntamiento Raquel el departamento de tránsito ha estado señalizando las calles ha estado trabajando en reductores con pintura termoplástica encima de otra para provocar que la persona se tenga que detener a dar paso vamos a ver algunas imágenes vamos, que nos tiene producción sobre eso está en la intersección de la Santa Ana con Castillo, con Castillo, que muchas veces cruzan por la Santa Ana de una manera muy impetuosa y causan accidentes, porque la preferencia ahí es para la calle Castillo. Y casualmente en la Santa Ana fue que se apostó eh, el reductor con Termaplast. Que, ah, sí, que yo entiendo que está muy distante, debe estar más próximo a la esquina para que el vehículo llegue frenado a la esquina. Porque después que tú cruzas eso, ¿viste cómo cruzan? Creo que no va a resolver nada a esa distancia. Porque lo correcto es como han hecho en Santo Domingo, que lo ponen justo en el borde donde va a cruzar el peatón. Ok, frente a la raya de cebra, tú dices. Ahí, detrás de esa, no, de la anterior, de, de, la, de detrás, la raya eh, continua. Sí, sí. Que es donde debe de detenerse el vehículo. Ok. okay. Detrás de ahí. Ya tú pasas. Ah, hay, hay dos vehículos. Mira. Dos vehículos antes de llegar a la esquina. Tú dices que debe estar más próximo. Más próximo a la, más esquina. a la esquina. Porque ya cuando el vehículo negro va a cruzar, va con como si ya pasó paso. El, el paso de peligro. Okay. ok, No tiene sentido. Tomen esa sugerencia. Y se lo dije el, el al mismo Canela. Dice, no, aquí, ahí es que va. Digo, bueno, como él es el, sí. el que sabe. Tomen esa sugerencia. En Pero el... me luce que no va a tomar la efectividad, bueno. porque, lo que se porque coge es velocidad que, de nuevo ahí el vehículo. Lo que se quiere que sea efectivo y... Es que sal, llegue a la esquina frenado. Y saludamos la iniciativa y ojalá se pueda seguir reproduciendo en todo el sector de San Francisco de Macorís. Bueno, y seguimos con buenas noticias, entonces, esa es una, la que acaban de ver, y vamos a presentar en un minuto 37 segundos esta otra, es una campaña educativa que ha utilizado el país de Costa Rica,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 Me llamo Carla Cherutti. Esta es una campaña de valores a favor de la familia y de un mundo mejor. Por favor, comparte este video. Luchemos por todas las familias. ...educativa para luchar por las familias y que pone bien claro en balanza dónde es que se aprenden los valores. Es en el hogar, la en familia, la escuela. La familia. Se instruye ya sobre matemáticas, sobre las ciencias. Eh, pero los valores, los grandes valores que fundamentan y cimientan al ser humano son en la casa que se aprende. Así es que una campaña, felicito a Costa Rica y a la organización que ha producido este spot y que... Eh, fácilmente pudiéramos nosotros invitarlo, invitarlo claro. claro que sí, en hora buena, gracias a los que nos han escrito en este momento el número que termina es 6300 que dice que mucha gente piensa en robar, atracar, vender droga es un oficio bueno y duradero al pasar del tiempo nos damos cuenta que es una carrera más corta y difícil no me gustaría ver a nadie en esos pantalones y Julio Muñoz que en la salida a Santo Domingo dice buenos días hermano, la noticia de fusil la hizo la prensa nacional el fusil M16 utilizado en el asalto de la policía de en Haití. Así es. Gracias por estar bueno. en sintonía. Todos se nos acabó el tiempo por hoy. Si Dios quiere, estaremos de regreso mañana. Buenos días.